Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. En esta primera lección lo que te voy a enseñar es a cómo abrir y cerrar archivos en Photoshop. Para esto nos vamos aquí a Inicio y le damos un clic en nuestro programa. Esperemos que cargue un poco. Bueno, ya cargó. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle en Crear un nuevo archivo. Entonces nos vamos a Crear nuevo. Estando allí, para no complicarnos en esta primera lección, escogeremos uno de los que están predeterminados por ejemplo este que dice 1080x1080 1080, y le damos en crear como vemos en pantalla nos creó un archivo cuadrado la segunda forma de abrir o crear un archivo es dándole a archivo abrir y por ejemplo escogeremos esta imagen y le damos aquí donde dice abrir como ves podemos abrir más de un archivo y cada uno de estos tiene una pestaña propia. Este archivo, como es, tiene un nombre y tiene una extensión que dice JPG. ¿Qué quiere decir esto? Que es una imagen. Y al ser una imagen, nos vale la imagen también como un archivo nuevo. Es hacer lo mismo que hicimos acá, pero con una imagen. Esta es una de las ventajas que Photoshop tiene. No todos los softwares tienen esta ventaja. La tercera manera de abrir un archivo es dándole a Abrir, Archivo, Abrir y nos vamos por ejemplo aquí. Como ven es el mismo archivo que teníamos en el otro lado. La diferencia es que tenemos una extensión diferente. Entonces en este caso tenemos la extensión PSD. ¿Qué quiere decir PSD? PSD es el archivo originario de photoshop que por ejemplo si queremos retocar la fotografía a futuro podemos hacerlo como ves aquí podemos guardar los efectos que hayamos hecho en la fotografía uno por uno en capas bueno ya que ya sabemos abrir ahora te voy a enseñar a cómo guardar un archivo de manera muy sencilla para comenzar este curso entonces nos vamos a archivo y guardar como para guardarlo para edición posterior lo guardamos en Photoshop o sea PSD y le damos un nombre en este caso yo le daré este nombre y le damos en guardar, le damos en ok y siempre le damos en chulito en maximizar compatibilidad para que por si tenemos otra versión o trabajar este archivo en otro computador podamos hacerlo con facilidad y si lo quieres compartir en una red social le damos en archivo guardar como y le damos en jpg le ponemos un nombre y le damos en guardar le damos por ejemplo si está aquí le damos en 12 la máxima calidad y le damos en línea base estándar le damos en ok y como ven hemos guardado y abierto un archivo de manera muy sencilla con esto finalizamos la primera lección. como sé que te ha sido de mucha utilidad te invito a suscribirte a este canal y ver la siguiente lección de este curso